Thank mm -hmm. you. Faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una semana más. Hoy, lunes, tenemos mucha información del mundo del espectáculo. ¿Qué está pasando? Hay muchas versiones sobre lo que sucederá con Laura Bozo en las próximas horas. ¿Va a salir o no de la casa de los famosos? ¿Quién podría ser su reemplazo? ¿Qué está sucediendo? Todo está tremendo, tremendo, tremendo. La historia completa la tenemos en un momento más. Por si fuera poco, terrible momento que pasó Galilea Montijo. ¿De qué se trata? Lo comentaremos. Y adiós Pepillo Origel. Ya se va según lo que está diciendo. Estamos en vivo por Facebook y por YouTube. Producer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Alex, muy buenas tardes. Empezando semana, aunque te he de decir que ya no sé cuándo empieza la semana. Ya lo tenemos volteado. Ya, no en te, los ya, días. Nos, ya está volteado el calendario para mí porque trabajamos sábado y domingo, lunes, martes, jueves, viernes, los, todos los días. Sí. Entonces. Ya no sabemos. No sé, ya no sé, pero el caso es que estamos aquí vivitos y coleando, sobrevivimos al fin de semana y esa camisa que traes está muy, muy antojable. Es como aquellos bananes split que me ¡Ándale! comía yo, Sí, sí. Así, ¿no? Se antoja. Está padre, bien, ¿no? Saliendo de aquí. Aunque es lunes, día de dieta. Ni modo, hay que aguantarse Día de dieta mañana, otra vez Otra mañana, vez de dieta para el productor Todos los lunes, mañana <ríe> les cuento Cómo va, si sobreviví o no ¿No? Exacto, muchas gracias a todas A todos, a todos por acompañarnos Por acompañarnos el fin de semana También no nos dejaron solos ahí en el No, en los no, canales. no, no, han estado con el nosotros cañón, claro A todo lo que da, así que a darle me gusta A compartir el video Tenemos el primer superchat de la tarde antes de empezar con la información. Y es de Oreiro 123 Hola Ore. Laura Nos Oreiro. manda cinco, cinco dolarotes y dice que Laura ya dijo que le dieron hasta mañana para decidir si se queda o se va de la casa de los famosos ¿no? Hay que comentar todo esto en los próximos minutos, no se vaya. vamos con Lucero y su hija que nos sorprendieron a través de redes sociales, miren tengo que estar moviendo porque la foto está muy para <risa> resulta que eh, lucero apareció en la, en la revista quien en su portada después de que habían aparecido cuando era una una bebé una bebé la lucerito y entonces ahora ya no es una bebé ya es una jovencita y apareció con su mamá en esta portada que estamos viendo donde lo que dice lucero es pues de que su hija no está intentando ser ella su hija no está tratando de imitarla, no está tratando de ser ella, por lo tanto pues, eh, está generando su propia historia, su propia personalidad, más que nada, ¿no? Siempre lo hemos dicho, yo creo que a estas hijas de famosas debe ser muy complejo tener encima una sombra tan grande, ¿no? De, de que tu mamá es la más guapa, tu mamá es la más simpática, tu mamá es la más bonita. Entonces, de repente es como, ¿y yo quién soy, no? ¿Yo qué, qué vengo a dar a este mundo? Yo creo que muchas se han preguntado eso. Yo creo que Angélica Vale en su momento por lo de Angélica María... Este, y muchas más, pero en el caso de Lucerito parece ser que está eh, haciendo su propia historia, ¿no? Eh, canta muy diferente que sus papás y además su personalidad es muy diferente. Ahora, a mí lo único que sí me brincó un poquito de la portada fue la cantidad de Photoshop que le pusieron a, a, a la hija de Lucero. O sea, sí se ve muy diferente y yo no sé si eso está bien o está mal, porque me parece que genera un poquito, o sea, es como como que no sé si ni siquiera si ella lo pidió. Me parece una chava que ni siquiera es que le encanten los filtros, ¿no? No, porque se muestra como muy auténtica y es como para, para ella misma decir, ah, caray, pues entonces no les gusta como soy o como me Ajá. veo, ¿no? Eso es... No es que lo diga, pero a lo mejor lo piensa. Siento que estas portadas de revistas a veces son demasiado superficiales, pero desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, en cuanto se pudo eh, poner en filtros, se inventó. Exacto, en cuanto se... Eh, lo, eh, es un exceso, es un exceso de filtro. El otro día, por ejemplo, veía a Erika Buenfil también en una portada, pero ella sí o sea ella sí escogió una foto donde no estaba con tanto filtro, entonces se veía bien, se veía natural, ¿no? Sí. No era como hay otra persona que no, que no estamos identificando, otra cara irreal, no otro cuerpo increíble exacto, entonces yo creo que está bien, está bien que, que, que le pongan a lo mejor un retoquito o algo, pero ya cuando se exceden, pues ahí es donde ya uno ya ni la reconoce, ¿no? Entonces, pues bueno, así está. Eh, las Luceros <ríe> están apareciendo en la las portada de la revista ¿Quién? Pues ahora sí, ella es ahora la lucerito, ¿no? Está chiquita. y es la nueva lucerito. Te digo que mi mamá todavía le dice Lucerito, a Lucero. ¿Qué pasó, doña Lucía? Ya es lucero. ¿Qué tal, Como cuando qué tal. Pablo salió en aquella portada de eres y dijo: Ahora ya no soy Pablo. Pablo Ruiz, ¿no? Ajá, sí. Ya no me digan Pablito, ahora soy Pablo. ¿A poco es así salió? No, es que la... La, la, la, eres, caso la no? revista Eres... Ten, sí, sí le hicieron. La revista Eres tenía un comercial. Cuando lanzaban ah. la, la revista cada 15 días, creo. O sí. cada mes, no me acuerdo. No, cada 15. Cada 15, ¿no? Salía un comercial en Las Estrellas, en el canal de Las Estrellas, de que y salía el que estaba en la portada y decía, yo soy fulano de tal, ¿y tú quién eres? Ah, claro. ¿No te acuerdas? Sí, claro. Entonces, Pablito Ruiz dijo, yo soy Pablo, ya no me digan Pablito. Oh también Pedrito, a Pedrito, Pedrito. le siguen diciendo Pedrito Fernández, no sí, pues a Pedrito sola todavía le <risa> sí, y a Lucerito, ¿no? A Lucerito entonces bueno pues ahí aparece. Ednita Nazario todavía le decimos Ednita. <risa> no es Eso te pasas. Bueno, estamos en vivo Recuerden que nos pueden apoyar a través del Super Chat en YouTube Nos pueden apoyar a través del Super Chat Y el Super Gracias ¿Nos estás viendo ya en la repetición? ¿Qué crees? Si sí nos puedes apoyar Le das clic aquí debajo de mí Hay un corazón se llama Gracias y lo puedes enviar. Y es para que este canal pues lo apoyes, le des un cariñito, un abrazo. Este, una papacho. Una papacho. Y a través de Facebook ya saben que estamos cerrando mes y necesitamos cerrarlo cumpliendo nuestra meta de lluvia. lluvia. Dice Diana, ¿por qué no pusieron de en estrellas. la encuesta ninguno? Ni ¿Por qué no? Porque tienen que ver alguno. <risa> que ver ¿Cuál alguno? es la pregunta? ¿Qué reality verás en junio? ¿La Academia la Voz o Survivor? Yo... Voy a ver los tres Obvio, por los chamba tres. al principio. Ya luego si me pierden, ya les aviso. Porque tampoco es manda, eh. Tampoco es manda. Tampoco es sufrimiento. De los tres, el que se me antoja más es la academia. Y ahí la voz también, con Yuridia. Con Yuridia y con, como, y con ¿no? Bisbal, ¿verdad? Sí. Híjole, sí. Si y el Survivor, ¿Quién, ¿a quién dijeron ya que va a estar en Survivor? No, nadie, a todavía ninguno, nadie, todavía no. Te digo que a lo mejor va eh, este Javier Seriani, el de ah, Chico, no Like, ah, a él me refería. Yo pienso que él, yo pienso que él sí va. Uh -huh. Pues está bien para verlo en otra situación extrema. ¿Sabes ¿no? que yo siento que él es un personaje? Sí. Siento que él es más tranquilo de lo que lo vemos en La, la mayoría son personajes, Alex, la Siento mayoría. que es como bisoño, que cuando sale de cuadro es más tranquilo, eh, o sea, obviamente tiene una línea editorial que todos conocemos, pero siento que no es tan eufórico como mucha gente se lo puede llegar a imaginar. O sea, evidentemente, cuando estamos con una cámara, pues es, es cuando... actuar diferente. Exacto. Imagínate cuando... que aquí yo anduviera por la vida, este, intensiando todo el día, pues yo ya estaría muerto. Yo como no tengo cámara, sí soy como soy y... <risa> Así soy. Digo que no es. tienes que como que tu, lo, tu apoyo es en la voz. Exacto. Este, no tienes que hacer tan expresivo y tan así. Tan, como, ¿no? Exagerado ponerme camisas de nieve <risa> para llamar la atención. Oye, mi camisa está... Y el, el otro día te, te decían pasa? que tu camisa parecía mantel de la abuelita. De mantel. ¿no? De mantel, mantel de mesa de la, de la, de la abuelita. De la abuelita. Ajá. Y ahora yo... Ahora digo qué parece mi camisa? Pues yo digo que parece una mi banana. Camisa, ¿eh? Yo digo que parece una. Me parece que les, que les, ¿qué les este recuerda a mi camisa? Una banana split, ¿no? <risa> Una banana split. Dice Joga, Hog, es mi primera vez en vivo, pero sé que no me leerán. ¿Cómo pues que, no, fíjate mi que no? Te Ahí tumbamos está. el evento, te estamos leyendo. Saludos, <risa> Te mi joga. estamos observando. Y venos más en vivo, canijo. ¿Qué te cuesta? Hagan un esfuerzo, hagan un esfuerzo. ¿Qué tiene de malo el Photoshop? Dice del de la Rosa. No, pero ya. El exceso ya... de Photoshop, sí. Ya cuando abusan, sí. ¿Cómo tú. Sí, porque tú. genera. O sea, a ver, al final de cuentas es, es como irreal. No estás así a quien quieres engañar. Exacto. A quien le quieres ver la cara de estúpido, porque pues no. No, esa es una. Pero la otra es. El, el, un, pues, pues, por ejemplo, tú y yo, pues ya tenemos formada una identidad, pero un niño, un adolescente, ve a alguien todo photoshopeado mm. y dicen yo quiero ser así, y pues no, no. Fíjate que una amiga le, se tomó fotos con, con uno de sus mejores amigos, y luego ya cuando le, le sube la foto le dice: Tienes que bajarla, esa no soy yo, ese no es mi color de piel. ¿Quién le dijo? ¿Quién? Una amiga. Una amiga tuya. Ese, ese no es mi color de piel. Yo no soy. O sea, ¿por qué estás este? ¿Cómo se dice? posteando una foto que, que, que no yo no estoy de acuerdo es que ya mi... hay hasta movimientos las gringas son las iniciadoras no como como en todo sé sí. que yo a mí no me ponga ni real luego ni los hijos las conocen no pues sí oye que mi portada favorita de la revista es sasha y luis miguel de la revista eres dice luisito landeros pues sí y dice la leyenda que, que mi sasha correteaba a luis miguel eh que ella que ella quería con Mickey que hasta la recrearon en la, en la serie, ¿no? Sí, sí, ella sí quería con Luis Miguel a como diera lugar. Entonces A mí me gustaba mucho la leyenda. Me gustaba mucho una portada de Talía y Luis Miguel pues, Luis, Todos los no, caminos también. llevan a Luis Miguel Es que Luis Miguel estaba cada año en, la, en el aniversario, ¿no? Era, era socio fundador y salía en cada A la menor provocación No, y cuando iba a los, los premios se llevaba como 20 Me acuerdo que una vez yo tenía una revista de Eres Donde había recibido hace una cantidad enorme Que ni los podía así Ay, Pero pues, ¿cómo? pues me, Si nomás cantaba, mejor cantante mejor, ¿Qué le decía? ¿Cómo? ¿Mejor pelo? ¿Mejor sí, sonrisa? Pues, sí, de, mejor, todo, de todo, mejor traje. cantante, mejor disco Simpático, mejor simpático, canción, mejor toco mejor, mejor... padre <risa> eso no hoy ah, eso. Eso no. llevámonos con Cristian Nodal que nos sorprendió en las redes sociales con una nueva imagen una imagen más parecida como a un reggaetonero este, y aquí lo estamos viendo en pantalla se pintó, eh, se tiñó el cabello y eh, en las redes sociales evidentemente explotó el tema que si se ve bien, que si no se ve bien que si aquello, lo que yo sí creo es que hay una revolución en el regional mexicano eso. donde cada vez los cantantes de regional se alejan del de, eh, estigma o se alejan de lo impuesto, y eso es muy interesante es un fenómeno muy interesante que está pasando porque años atrás era "Cantas regional, te tienes que vestir como Vaquero, te tienes que poner tu sombrero, tienes que hablar como norteño, aunque no seas norteño. Y ahora es. es. Es, es una nueva generación. Del regional mexicano que ya no les importa lo que se diga de ellos, como este chavo que se Ajá. tinta el pelo, que, que se pone tatuajes, como el de firme que salió del closet. Johnny. Y hasta se va a casar, Johnny. El mismo Edwin. Edwin. El mismo Edwin es diferente. El mismo Edwin Luna, Exacto. que es mucho más metrosexual y que lo han tachado de lo que quieran, nada más porque no va conforme a la, a la a los demás. Es una nueva mentalidad, no una Ajá. y se tardaron mucho. Yo digo que por el machismo que existe en el regional en salir del closet y en hacer lo que les de la gana y pintarse. Sí, porque pintarse no, yo no y... creo que estos sean los primeros que tienen ganas de ser diferentes, de ser ellos, o que Johnny de Grupo Firme sea el primer gay en el regional. No, dicen que en el o regional sea, pues, debe haber más. Como en todos lados. Pues como, sí, pues, sí. Entonces yo sí creo que eh, más que criticar a, a Nodal, es me parece interesantísimo lo que, que dando, esté siendo claro. él. Si él sí quiere pintar el cabello morado, trae las uñas pintadas también, cosa uh -huh. que en otros momentos de verdad estuviera sido impensable. Cuando en la vida habíamos visto a un regional a un cantante regional traer una flor pintada en el pelo como nodal, exacto. no exacto y mira se presentó en Hermosillo no allá en Sonora en su tierra se presenta es un lleno increíble impresionante era una cosa bárbara no había no había oportunidad o sea era increíble pero, y, y además llega a, es este fenómeno musical pero llega siendo él y eso es eso es lo importante de esto. Más allá es de si se etiquetas, se ve, ¿no? si se ve bien o si se ve mal. La es actitud, que eso ¿no? es muy subjetivo, ¿no? Pues sí, hay gente que le encantará y hay gente que dirá que feo se ve. Exactamente, es muy subjetivo. Es como alguien que dice, ay, no, que por... como Niurka que dice, ay, qué qué, qué fea, qué feo se ve con, con los tatuajes. Uh -huh. Y yo diría, pues sí, igual a lo mejor a alguien le parece que Niurka Marcos también tiene un look bastante exagerado. No. Y es, es y, y New York, bueno, ya yéndonos con New York, es bastante incongruente con lo que dice en la Casa de los Famosos, ¿no? En una ocasión dijo, eh, que se estaban asoleando y dijo, el, el sol es pa... En, ya sabes, ¿no? Ajá, palentejos. Palentejos, porque pues, te quemas, ¿no? Entonces te metes a su Instagram y que ves puras fotos en la playa como lagartija del sol tomando el sol como camarón quemada, quemada. Entonces... Sí, entonces es como y además una mujer que se supone que es irreverente que es atrevida que, que rompe esquemas a ver por qué no dejas que este chico al final como siempre lo hemos dicho yo no tengo por qué decir si está bien o está mal al final es su cara es su y, rostro y debería ¿no? de, de tener un poco de más simpatía por empatía porque su hija también ha sufrido mucho bullying no pues por ser distinta. Entonces cuando la defiende y porque ataca a alguien que también es distinto es que es, es incongruente porque ahí parece como si fuera la clásica tía <coughs> religiosa. Es como la, parece la señora católica, la señorita de las redes, ¿no? La de la Ricardo Arjona, ¿no? Que era muy católica y me... Pues esta señora, esta señora católica que anda siempre en las redes diciendo, ay, esto es pecado, ay, ña, ña, ña. Pues igual parece Niurka. O sea, me parece que es Niurka criticando a cristiano dal Yo digo, Cristian Nodal, ¿te quieres pintar el cabello? lo ¿Quieres poner tatuaje? P Póntelo. Es, si uy, ¿Te quieres poner imagínate. a Belinda en el pelo? Póntela cambiar de sexo cámbiate haz lo que quieras no exacto sí bueno lo que importa es que está contento no exactamente yo ya lo he contado y lo vuelvo a contar un día yo me, me ocurrió pintarme el cabello gris y no me mandó un mensaje una persona que yo conocía y que de repente dice sin que yo le esté pidiendo la opinión ay no este eh, ahí que yo conocía y ah no me gusta tu tinta de cabello pues quién te preguntó de sí, quién menos esperarías no yo no te fui a preguntar yo no lo puse en una encuesta yo no te pregunté así que entonces, exacto nodal no está haciendo encuesta está siendo, él puso su look siendo él no y luego dicen que tipazo eh que tipazo hay con las fans que a todo mundo a todo mundo besó a todo con todo mundo se tomó fotos que fue un tipazo ¿eh? entonces que haga lo que le dé la gana <risa> este, dice Karina que tu camisa le recuerda la cortina de la abuela la cortina de la abuela, sí, a poco era? así es la cortina de la abuela. O entonces a lo mejor los de Sara andan yéndose a las casas de las abuelas. Están reciclando todo lo del pasado, ¿no? Es que la moda es cíclica, va y viene. En una de esas. ¿eh? Da vueltas, vueltas y vueltas. Sí, porque tu camisa es muy setentas, ¿no? Muy. Sí. Muy de los tiempos aquellos de la. Es Goy, que la vi me encantó no sé cuando la vi. Dije matanga, dijo la changa, esta es mía y nadie te la va a y nadie quitar. me la va a quitar y ni Eso. modo tú como nodal soporten, tú como nodal panzones fue nodal no <risa> sí. hago lo que me da la gana exacto a ver el pelo nada más y nos mandan estrellitas Oye, Alex. como ayer también un, un, un, un tipo horrendo ahí en, el, en las redes sociales ahí me pone que no, que no diga atenti y le digo, la ¿y de cuándo acá el lenguaje tiene dueño? ¿De cuándo acá las palabras tienen dueño? Le dije, yo voy a decir lo que me dé la gana. Y cuando me pues dé la gana. Pues es cuando gana? decimos, eh, por, a lo mejor por lo de, porque es extranjera, ¿no? No, dice que porque, que porque Fernando Alessolar la decía. ¿Y de <ríe> qué y, ¿Y de qué murió Andrés? ¿De ¿No? que, quién? ¿O cómo se dice el refrán? Y el dolor de Andrés. El dolor ¿cuál de Andrés. Es. ¿Y el dolor de Andrés? Cuál Estaba es? con, un, eh, con estrellitas que nos mandó nuestro buen amigo, el Alex Chocorrol. Ay, ahorita que estoy a dieta. Bueno. Hola muchachos, saludos. ¿Saben <ríe> qué le pasó a Laura que trae el párpado morado? Vi cómo se reía New York. Lo que les decíamos. Porque Ajá. el potro dijo que se le había caído el diente a Laura y Laura dijo. Que era un fideo, no, no, no. ¿A poco se le cayó el diente? Se le cayó un diente como al Kawashi. Ay, no me digas eso. ¿A poco trae dientes de postizos? Ay, qué tristeza. ¿Trae placa? <risa> bueno, no no, no, no. ¿Te acuerdas cuando se le cayó un diente a Fabiruchis y luego a Kawashi? Ay, sí que sí. estuvo muy cómico eso. Ay, no, está feo. Ay, pero bueno, yo digo, ya cuando se te cae el diente así, yo le sacaría provecho lo pones en la almohada a ver si el ratón te va a traer <risa> no me hubiera ido a hacer un anuncio con un dentista a sacarle partido y si tú crees que si el dentista va a querer anunciarse se va a decir se le caen los dientes pues no. <risa> no, no oye no. este bueno ya vamos más adelante vamos a decir este quién podría ser el reemplazo de Laura bozo hay otro nombre de último momento hay un nombre más. Se multiplican los nombres. Para quién puede suplir a Laura y qué va a pasar, si va a salir, no va a salir, qué está sucediendo, toda esta información. Estamos minuto a minuto este, contándoles todo este chisme. Uh -huh. eh, ahora vámonos con Don Francisco, que reapareció con Jordi Rosado. Apareció con el que tiene más vistas en entrevistas en YouTube. Que por cierto, fíjate que yo ayer me fijé. Que cuando va a iniciar la entrevista pon, eh, Ponen un avance Y luego después al final puf, Ponen el logo, ¿no? Te avientan el logo ¡pam! La entrevista con Jordi Y entonces al, al abajito dice Este programa es responsabilidad Del, que, del, eh, del entrevistado no es responsabilidad y no es la opinión de la entrevista y desde cuándo está ese loguito me gustaría saber de ahora de ahora de lo de Luis de llano Exacto. exactamente ya pusieron esa leyenda como lavándose las manos y a diciendo, la otra que roberto palazuelos viene aquí a decir que mató gente no importa a la otra que, que, que pase algo así fuerte o escandaloso a ver vayan a ver el mensajito ¿no? exactamente la letra es una chiquita. advertencia no es una advertencia de que esto de Que yo digo, son excusas al final del día Es pues excusa sí, Porque no. también hay una responsabilidad que no Y y lo que sucedió con Luis de Llano Y lo que pasó con Roberto Payasuelos También estuvo feo no sí. Pero total que Don Francisco reapareció Aquí lo estamos viendo Esta es la imagen reciente 2022 de Don Francisco Que dice que además Sigue siendo un hombre que se está renovando Constantemente, es decir De repente saca eh, canal luego vuelve a sacar un libro luego a estos o sea, es como de siempre está como haciendo cosas no no no no se no se retira en lo absoluto dice que va caminando a su oficina y que entonces la gente le grita en la calle don francisco francisco y que y él <coughs> y como... le cantan la colita no así ah, ¿sí te sabes la historia de la colita no cuéntala pues es que resulta que cuando no sé si la contó con jordi pero la Ajá. ha contado en otros lados que eh, cuando se fue a miami pues no pegaba el programa y no pegaba entonces en, el, en uno de los programas ya le dijeron pues ya tienes de dos programas o un programa sí. y te vas entonces en el programa estaba incluida la, la sección esa de la canción que la sacó de que cómo muevo la colita que no sé qué uh -huh. entonces así así así como muevo la colita, colita las no, llamadas no, no, no, y el rating se fueron a los cielos y las llamadas para para oír la colita y que no sé okay. qué y que no la quitaran también y eso fue lo que salvó al programa, la Ajá. colita. Oh, El baile de la colita, qué tal, nunca sabe uno. Nunca sabe. Este, fíjate que él estaba diciendo que él empezó a triunfar en Estados Unidos cuando tenía 46 años. Ya, o pues, sea a los pero 46 ya. años empezó de nuevo. Porque... O sea, pero ya era estrella en Chile, ¿no? Sí, lo de Chile ya, pero... este. Él fue el pero... que empezó con lo de los teletones, ¿no? Ajá, también. Yo creo que todos recordamos a Don Francisco, yo creo que marcó nuestros sábados. Justamente los sábados son días como medio aburridones en la televisión, pero con Don Francisco eran horas de entretenimiento, que si lo del auto, que si la cuatro... ¿Qué el, ¿qué chacal si el chacal de la de trompeta. trompeta? Que si aquello. O sea, la verdad es que me parece que Don Francisco sí marcó nuestros sábados, ¿no? Los hizo gigantes <risa> Oye, y luego confesó que sus papás pues murieron por alcoholismo, por exceso a, a fumar tabaco Fue parte de lo que platicó este fin de semana en la entrevista con Jordi Rosada Aquí si sí no hubo controversia, el señor pues no. Bueno sí tiene, sí tiene, escándalos, sí, sí tiene sus, sus escándalos en el. Pero él armario. dice que, que le han inventado muchas cosas a lo largo de los años, mm -hmm. que ha habido mucho mucha mentira alrededor de él como. Hubo un personaje una. Personaje exitoso dice. Hubo una edecán, no sé si lo eh, denunció penalmente, pero sí públicamente de que de algo de abuso, ¿no? Sí. Sí, Por allá en los había, hay muchos muchas historias ahí medio turbias alrededor de Don Franco. Como persona con poder, ¿no? Siempre lo hemos dicho una persona con poder siempre tendrá oportunidad de hacer el bien y hacer el mal. Era como Entonces el, no sabemos. Era como el equivalente de Raúl Velasco allá. ¿no? Eh, exactamente, que justo hablemos de eso. Resulta que se revivió, eh, uh, ya ves que siempre se la pasan reviviendo videos de Raúl Velasco, ¿no? Cuando le dijo corrientita a esta día y ahora revivieron cuando fue al revés, fíjate aquí, la que le dijo sus cosas fue Ana Bárbara. Ana Bárbara. Fue durante una emisión del programa Siempre en Domingo cuando protagonizaron un popular momento. Y este popular momento, mira, uno de los eh, momentos recordados fue en 1998 cuando en aquella ocasión la reina grupera hizo presencia como modelo representan representando a San Luis Potosí en el certamen de Señorita México. Y le dijo, se queja, eh... Ana Bárbara se acercó nerviosa a Velasco y lo primero que mencionó fue que ya parecía payaso por el avial que las participantes le habían dejado al saludarlo. Uh -huh. Le dijo, se queja del Puma y ya está como payasito usted fue lo que le dijo fíjate que, que, que atrevida no porque a lo mejor igual y lo toma con, con no no pero lo gano. dijo con una simpatía que era pues, imposible sí. y desde entonces era concursante y ya traía lo estrella porque se le nota y se le nota y se agarró el micrófono Ajá. y no desentonó con don raúl sí. la bárbara, ¿no? o sea eh, Ana Bárbara me parece un personajazo, además de talentosa como, como cantante, compositora, uh -huh. es muy simpática. Y ¿no? eso traía desde entonces. ¿no? Fíjate. Ah, pues no sé que si ganó el concurso. La gente no, no triunfa nomás porque sí. No muchachos. creo que haya ganado porque no la recuerdo como Miss México, ¿no? No, sé. no ganó. Pero, pero se lo merecía nomás por simpatía, ¿no? Luego lo que ganó fue el rostro del Heraldo. Y luego el ¿no? C dice, ay, pues es que estoy muy chaparro contigo, que no sé qué. Y ella <risa> le dice, pues, ay, más o menos. Altota, pero... este, espectacular, cuerpazo. Y luego le, el, el, el, es que como hace un chiste, como viene de no me acuerdo de qué estado es de San Luis Potosí. De San Luis Potosí donde se dan las tunas supuestamente entonces no sé qué se traía Raúl Velasco ahí con las tunas supongo que afrodisíacas no no sé ah, okay. el caso es que hace un chiste ahí y ella le sigue la corriente pero muy muy gracioso. O sea sabía improvisar y sabía sí, todos todo, todo. Es una reina esta todo mujer Ana, tenía. Bárbara, Ana Bárbara eres una reina Estás lo que me nada. lo que me impresiona es que desde entonces el el artículo dice que venía nerviosa yo no le pues noté no se nerviosa. le notó, ¿verdad? Para nada. No, porque si ya si sí bromeas y hasta chiste le haces, uh -huh. pues quiere decir que no, ¿no? Exacto. Oye, vamos con un lamentable caso, una historia que evidentemente nos ha conmovido desde que sucedió y que pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue su familia, por supuesto, reclamando, por supuesto, exigiendo justicia. Estoy hablando de Octavio Ocaña, Benito, Benito de vecinos. Eh, prácticamente el caso está ganado, dice hoy el periódico El Universal y esto a través de una revelación del padre de Octavio Ocaña a siete meses de su desafortunada muerte. Eh, desde aquel 29 de octubre del 2021 se lleva a cabo un proceso legal que busca demostrar que durante la muerte del actor hubo violación a sus derechos humanos. Hoy su padre, Gustavo Augusto Pérez, habló con el diario El Universal en México para contar algunos avances sobre el caso. Prácticamente el caso está ganado y demostraré que la fiscalía se equivocó en su dictamen y que a mi hijo lo mataron de la mano de su equipo legal y la comisión nacional de los derechos humanos el padre del actor está seguro de que logrará hacerle justicia a su hijo así como limpiar su nombre pues se ha dicho todo tipo de cosas sobre su muerte el dictamen oficial que la fiscalía general de justicia del estado de méxico presentó el 31 de octubre afirmó que ocaña se habría disparado de forma accidental esto será desmentido a través de su familia, a través de su papá. Mira, yo creo que eh, es un padre que, aún con el riesgo que implique exigir justicia, eh, lo está haciendo porque a él le quedó muy claro desde el principio que su hijo había sido asesinado. Y eh, parece ser que ya tiene las pruebas y que esto lo va a demostrar. Eh, una una terrible pérdida porque fue un personaje muy querido por las amas de casa por por la familia mexicana y bueno pues ahora parece ser que se va a llegar a la verdad producir a, a la historia que, que verdaderamente sucedió ese fatídico 29 de octubre pues es que la familia siempre te va a apoyar estés vivo estés muerto estés inocente o culpable no entonces es tu nido es donde vienes y pues sí, no hay más que confiar en la familia, porque por es su... la única que no te va a fallar. Pues bien por su y te papá, que bien por su papá, la claro. verdad se lo aplaudimos. Y las su... hermanas que también todo el tiempo han estado ahí hablando. Octavio ya no se puede defender, Octavio ya no está en esta tierra, entonces bueno, qué bueno, ¿no? Exacto. Qué bueno, qué bueno que, que se le pueda defender. Estamos en vivo y quiero hacer justo en este momento, a la media, quiero hacer auditoría de Me Gusta. Quiero ver si se están poniendo las saber pilas. Cuántos tenemos? A ver, muchachos. 500 a ver. 5. 505. 505. Ok. 600. ¿Les parece que todos juntos en este momento? Miren, yo también lo voy a hacer desde, yo la, también, desde donde los estoy checando. Ahí miren, está. voy a aplastarle aquí. Ahí está. Ahí está mi me gusta. A ver, desde dónde nos están viendo para que le den me gusta y digan, aquí en Torreón sí te damos me gusta al éxito. Aquí desde Las Vegas <ríe> te damos el me gusta como de que no, acá no somos códodos, desde Monterrey, desde CDMX, desde dónde. A Ajá. ver, es momento de que nos llenen el chat con su ciudad. ¿De qué ciudad nos están sintonizando? Estamos absolutamente en vivo. En vivo y en directo. ¿Desde dónde nos están viendo, Jesús? Desde, desde de dónde, todos lados. Desde Dios y Luna Univisión, TL Novelas. Dice ¿La van a Oscar. poner ¿o? ¿O, desde o la estás pidiendo? Querétaro, eh, desde, bueno, desde... A ver, vamos a Facebook. porque qué andan medio flojos? Desde Río Verde, San Luis Potosí, dice el. Ah, mira, de Río Verde garín. allá, de allá en Santa Bárbara. Ah, pues hablando de Ana Bárbara, Choco Roll, Alex nos manda otras estrellitas y nos dice: fue Miss México, fue Miss México 88, no 98. 88. Y no ganó, ni siquiera pasó a las 12. Le, la que ganó fue una chaparrita de Tlaxcala que Silvia Pinal le dio el triunfo porque representaba al Estado que ella legislaba. <ríe> bueno, el esposo, ¿no? Virgen ella era la primera los dama, frijoles. más bien. A okay. poco así. Entonces, fíjate, doña Silvia Pinal también era como... Hizo tranza. Que le entraba al chayote o algo así. A la tranza. El que no tranza lo no avanza. Desde Veracruz, desde, desde Massachusetts, desde el Estado de México, desde Tijuana, desde Aguascalientes, Puebla, eh, desde Guadalajara, desde Guanajuato, desde guasave desde Allende, Nuevo León, desde Tulum, desde Puebla. Vancouver. Puerto Vallarta. Wow, ¡Órale! Guadalajara, Monterrey, Nabolato, Sinaloa, ahí nací yo. Desde Nabolato. Eh, desde Nabolato, Nabolato vengo, yo sí que, que desde Nabolato, en Nabolato vengo. Ciudad, ciudad de México, nos ven hermosillo. Guadalajara, Tacuba. Mira, nos ve mucha México. gente de San Luis Potosí. Ya. Yeah. Nunca he ido a San Luis Potosí. Que si ya escuchamos la canción, yo tampoco. Mm -mm. Ya escuchamos la canción que canta el Conejo Malo O sea Bad Bunny, dedicada a la novela Teresa Desde Puebla nos saluda Rosa No lo he escuchado, ¿A poco hacerlo? sí le dedicó una canción? Órale. Fíjate que Navo York Desde Navojoa, Marisol Navo York. Así le dicen a Navojoa <risa> El Chihuahua también le dicen Chihuahua York Y a, a, a Guaymas le dicen Hawaiimas. <risa> <risa> Culiacán Desde Ciudad Obregón, mi tierra Recate. También. Dicen que liberaron muchas de Eric ball Los veo desde <coughs> Perdón, desde Nueva York ah, Desde okay. Puerto Peñasco, dice Yamilet Ah, como tengo ganas de ir a... Pues se supone que Eric Bond eh, va a ser eh, Va a escribir la La de Gloria Trevi Yo creo que ahí hubo una renegociación entonces Con Televisa, ¿no? Uh -huh. Entonces puede ser que Amor en Silencio y todas esas telenovelas Que no hemos podido ver Pues ahora sí desde las podemos Culiacán, ver Y acá Power Desde Denver, Colorado Wow, ya, no, ya rebasamos impresionantes los... ¿eh? Rebasamos los 700, Alex. Venga, venga. 800, 800. No paremos, muchachos, no paremos con los me gusta. No Maribel Guardia cumplió así. años este fin de semana. Cumplió 63 años el día de ayer. Guapísima, impresionante. Fíjate, sigue siendo ese 63. ejemplo. De, de, de las mujeres de decir yo miren si sí quiero que pasen los años si sí voy a llegar a tener el cuerpo de Maribel Guardia, ¿no? Es como la aspiración de la mujer latina, ¿no? De la mujer Pero mexicana. pues no, no más, yo creo que hay gente o chavas de 20, 30 años que quisieran tener el cuerpo de Maribel. Guardia. A sus 20 A ¿no? sus 20 y a sus 30 cuando no tienen ningún problema para adelgazar o para ponerse así, ¿no? Y lo ya ves que siempre todo el mundo te está diciendo, los nutriólogos y todo el mundo te está diciendo, toma mucha agua, toma Maribel mucha no agua. Maribel no puede tomar agua. Y Maribel no puede tomar agua porque se nos desmaya. Entonces es como de quiero ser Maribel Guardia. Pues sí. <risa> Ni siquiera toma agua, ¿no? Eso es lo increíble. Eso es, es que sí si el agua es buenísima para adelgazar. Sí, pues para la digestión, ¿no? Para todo. Sí, pues ella ella, su genética es esa, ¿no? Está increíblemente, increíblemente guapa. Oye, yo tengo una duda <ríe> razonable. ¿Habrá tenido romance con don Vicente? Doña Maribel. Maribel, porque ya ves que pues o sea, no trae una medalla, ¿cómo era? ¿de qué color? Verde. Verde, no nunca es se que a ver, visto. Se dice mucho que todas las protagonistas que tuvo Vicente Fernández en sus películas pasaron por sus armas, ¿no? Uh -huh. eh, la Miss Universo, la este, Patricia Rivera, ¿no? Se llegó a decir mucho que Blanca Guerra, ella lo niega y lo niega, pero bueno, se, se llegó a decir muchísimo. Y entonces Maribel también trabajó, creo que en dos ocasiones o tres, con Vicente. Entonces tenemos como la, como la duda, ¿no? Ajá. este Si anduvo o no con el charro. Vale. Porque el charro era como hasta un poco hasta acosador, ¿no? Era, era, era, un, era un depredador, o sea, se les iba ahí un poquito a... De que quiero, quiero contigo. Es que la novela lo están poniendo bien malo, bien Luisito Rey, bien Luisito don Salvaje, ¿no? Ay, Luisito Salvaje. Ah, no, esa era Rosa. Pero no, don Vicente sí lo pusieron malo de Malolandia. Sí, fíjate que ahí es donde yo me pregunto, ¿realmente Vicente Fernández era esta persona tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tonto, tonto. tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, que nunca los, nunca estuvo con ellos presente, ¿no? Que eh, la, discriminó a Alejandro cuando le vio un lado femenino. Este. Le dijo, no, sé. no, no, pero sí le, pero sí le reclamaba sus, sus, sus que era metrosexual, ¿no? Y luego le, le, se tenía que esconder el potrillititito para cocinar con Doña Cuquita, sus galletitas. para hacer sus galletitas. Fíjate, pobrecito, el cocine y cocine las galletitas. Lo que quería era un horno de esto. ¿Qué tal las niñas querían. Es que está bien padre no. cuando ahora los padres afortunadamente van cambiando la mentalidad y ya ves niños con sus zapatitos rosas, lo curioso niños es que... con, con sus muñecas. Mira, lo Alejandra Matamás, lo matada lo saludaba de beso y en la boca. Entonces, ahí estaba como curioso, ¿no? Era muy ah, contradictorio. Ah, sí, es cierto el y machismo este, contra sí el... pues no quería cachetear a Bisoño porque dijo que que por se besaban en la boca y que luego echaban pata <risa> eso dijo, eso Bisoño. dijo Bisoño. Ay, Bisoño bueno total que entonces bien yo digo que ahora qué padre que los papás sean así y que les compren si los niños quieren una muñeca en lugar de un Pero, carrito porque eso no los va a definir está comprobado a través de la ciencia a través de, de, de los especialistas eso no eso no va a hacer que un que un niño sea gay o no sea gay ¿me entiendes Sí. Como dicen a veces, al, a, algunas personas han dicho, eh, llevo toda la vida viendo a, a, a los papás heterosexuales besándose y no por eso soy heterosexual, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. El caso es que mal, mal papá. Mal padre. Mal esposo. Gandaya. A ver, espérate, vamos por partes. Mal esposo. ¿Por qué? Porque le pone el cuerno cada tres días, ¿no? O sea, va pasando y cuerno. Y a veces hasta dos. Y otro. Y luego en las escenas, cuando ellos tienen escenas de cama, en la serie. Estamos hablando de la serie, ¿eh? No ya está hablando... de Silvato chico, lo pusieron, ¿eh? Cállate, sí. <ríe> eso Estamos hablando de que en la serie cuando tienen escenas Cuquita y él de intimidad, parece o dan a entender que está siendo obligada por su marido. Uh -huh. Siempre se le ve cara de angustia, cara de que no estás disfrutando estar con y su marido. Y luego es tan buena Iliana Fox que le sale. Ajá. ¿no? Entonces lo ponen como marido pues así como lo les digo luego mal compañero ¿no? mal compañero también no no el compañero más solidario sino que el que cerraba puertas pero el que hacía esto pero que o sea ¿qué, qué cosa buena según dice la serie tuvo don Vicente ¿no? porque según ellos pues todos eran defectos sin ninguna cualidad no, y te digo hasta le tomaron una foto ahí donde la sí. supuesta Patricia le decía, no foto desnudo Ajá. no pues como que no ahí no hay mucho Exacto, no hay mucho que hacer, le dijo la Patricia ¿Dónde trabajar. O sea, ya se metieron hasta con la virilidad de, de, don Vicente. Lo ponen como eh, secuestrador de secuestradores, ah, golpeador, dale. este matón. Bueno, pero eso, pues, si pasó, yo creo que don Vicente estaba muy enojado y con justa razón, ¿no? Casi no. le matan al potrillo. Bueno, no, no le mataron al potrillo. Pero casi, y luego. Lo le, secuestraron, se lo pero. Por Pero bueno, nada justifica que hagas justicia por tu propia mano y que andes por la vida. Pero bueno, estaba enojado. Pues, Dios, pues pues también Pablo Lai estaba enojado y nos mató al señor ahí en la calle. <risa> no, no, no. No, la muerte, eh, o sea, si él mató gente, pues ahí sí, perdónenme. Y además ni siquiera hizo justicia, ¿no? Ni se hizo justicia. Y luego todavía le para acabarla de amolar, le ponen a Pablo Lay como Vicente. Sí. Digo, a Pablo Bontero como Montero. Vicente Fernández. Pues sí lo odiaba. Sí lo odian en Televisa. ¿no? <risa> se ve que Televisa sí quiso vengarse, ¿no? Es una venganza billena. O sea, gente, no me firmaste, te fuiste con, con el tío Netflix, te voy a vengar. Escojo el peor libro para hacer tu biografía, tu bioserie, ¿no? Es como si en su momento hubieran buscado el libro de Joaquín Muñoz para, hacerla, para hacerlo serie, Vicente, porque firmó con Gabriel. Claro. Hasta que te conocí, Ajá. firmó con, con este... O como conocido. si ahora que van a hacer la serie de la Trevi, eligieran el libro de Alina Hernández, ¿no? Ajá, exacto. Ahí sí la A ver, por ejemplo, torre. Gloria Trevi tiene, una, tiene eso en común con Vicente Fernández. Los dos fueron víctimas de venganza. Porque si Gloria Trevi no hubiera firmado con Azteca, Azteca nunca hubiera sacado la historia de Aline, nunca hubiera sacado la vida de Karina Yapor, nunca Patti Chapoy se hubiera convertido en la peor enemiga de Gloria Trevi, nunca hubiera ocurrido, pero claro... Estaban enojados, había que, había que eh, tener una venganza y fueron y sacaron todo lo, todo lo que había que sacar del. Algo parecido con, es con, lo con de Vicente. Vicente. O sea, los dos tienen eso en común, ¿no? Televisoras vengándose de, de que no firmaste con ellos. Uh -huh. Eso Entonces... es tal cual. No era tan malo, don Vicente. Yo no pues, creo que fuera no sé. tan, tan desgraciado como lo ponen ahí. Pues ¿no? es que lo ponen como si fuera la peor persona. Sí, y, tiene Y al defectos. final de cuentas dicen que con la gente, por ejemplo, nunca hemos visto que se portaba muy bien con toda la gente que trabajaba con él en el rancho, que eran como su familia, ¿no? Esa parte Aparte, nunca la vemos. No nos han mostrado. Es que don Vicente tiene una parte que no muestran en la serie lo que hizo soñar a la gente no lo que hizo feliz a la gente eso de, no sé de qué manera podrían Mostrarlo a lo mejor en un concierto con la gente ahí embobada. O, También apoyó a muchos de sus que compañeros <risa> claro. a que le abrían sus conciertos y los apoyó. Al mismo Felipe Arriaga. Felipe. Lo Arriaga. ayudó muchísimo, lo impulsó. Que Felipe no se volvió estrella ya fue por otra cosa. Que Felipe, pero no se volvió estrella porque aparte lo mataron, ¿no? Misterioso. Se murió muy joven. Murió Entonces, en este yo sí creo que, a ver, o sea, sí aquí estamos diciendo, puede ser que sea todo esto o puede ser que no, o puede ser que sea la mitad pero de que Televisa se quería amolar a Don Vicente y destruirle, yo digo que desde donde esté Don Vicente le ha de estar jalando en las noches, las patas a Juan Osorio y a, y a Emilio Azcárraga. No, y su peor castigo es que, pues, si se le puede llamar castigo, es que la gente no la está viendo, ¿no? Eso, que la gente... No fíjate, le gusta que, ver que hacia la gente Don Vicente. dijo, no, a mi ídolo no me lo tocas. Claro. A mi ídolo no, y yo no voy a ver tu serie, y no la ven. Me espero la de Camilito, ¿no? No, no la están viendo. Paola Barros nos manda diez mil pesos sus colombianos. Hola amigos, Hola. feliz lunes viéndolos en un restaurante con la familia, ya que aquí en Colombia es festivo, abrazos desde Medellín, saludos hasta Medellín, muchas gracias, ah, oye ay, que tenían, ay. que tenían elecciones Selecciones, ¿no? ayer. ¿Quién Ajá. ganó? ¿Quién ganó? ¿Cómo les fue? Y luego también hoy es día inhábil en Estados Unidos, okay. porque es el día de los caídos eh, de ah, el Memorial Day, ¿no? De, las, el, de el los memory. caídos de, sí, de, de las, la guerra, de las guerras que ha habido en Estados Unidos, claro. Exacto. <coughs> Oye, pues que ya hay vuelo desde Cancún hasta Medellín y yo ya les estoy ah, echando, bueno, sí, vuelo directo. Ya Eso les estoy no me lo sabía, echando me los claros. Sí. Dios. Se están poniendo las pilas en las Allá las te vemos en... Medellín. Apoyo al Daza, el que fue su chofer de Chen. Ah, perdón, dice Alejandra. Apoyo al Daza, el que fue chofer de Chen. A Edith Márquez. También. Por talento. O sea, porque le, la veía como... También a muchas veía como hijos. Fíjate. O sea, a Cristian. Fíjate. A Cristian. Don Vicente grabó un disco, no un disco, un tema con Edith Márquez, ¿no? Uh -huh. Edith Márquez siempre ha dicho que su sueño es grabar con el potrillo. Y el potrillo la ha hecho menos, quién sabe por qué. Don Pero Vic Don Vicente no. No, Don Vicente le regaló el micrófono que usó en sus últimas giras. Siete. Le regaló, ella lo tiene en una vitrina, le regaló su micrófono. Entonces... También Vicente Fernández tenía lados positivos, perdónenme. O sea, y en esta serie lo ponen como un asco de persona. Sí, Qué lo horror, peor, eh. Lo ponen de lo peor. Sí, oye, hablando de gente hermosa, bella, preciosa, divina, inmaculada. Mi queen. Ah, mi queen la... cumple. Ay, pensé años. que estabas hablando de la Virgen de Guadalupe, la Virgen no, la queen, sí, que ya la la prometirá. El... Estoy hablando de la queen. Mm. La queen Victoria Rufo mañana cumple 60 años. Ya anda en la festejancia, ya... Oye, ese entonces era... es mayor que Eugenio, la queen. Eugenio Hervé. No sé cuántos tiene Eugenio. O pues de andar en los cincuenta y tantos. Por años. ahí ha, han de andar muy pegaditos. Muy pegaditos. Sí, muy pegaditos. Como dos años yo creo. Okay. mi queen, mañana cumpleaños muchachos. Cumpleaños, hay que sacar el mariachi el mariachi de Chihuahua y mandárselo, ¿por qué? ¿por qué hablas así? Porque Creo que el, mariachi. el mariachi de Chihuahua el mariachi, metía... pues Oye, el mariachi no, de Chihuahua era el de que, Juan Gabriel, ¿no? dos lados tenemos mariachi, mariachi arriba Juárez entonces, a ver, fue a festejar ahí con José Eduardo, con sus otros hijos también, Ajá. José Eduardo publicó la foto que estamos viendo en pantalla y viva la queen viva la queen, vivan más años de la queen que la sigamos teniendo hermosa como, como, como, ella es, como ella es. Y ni modo, y soporte. Y ya. Vais. Y se aguanta. <risa> <risa> okay. Saludos desde El Salvador, ya mi ex Avelina. Amelina Avelina. Ay, perdón, se me fue. Saludos. Saludos hasta El Salvador. Oye, Ángel, hasta Ángel hasta a ver. Honduras, todos Centroamérica, qué bonito que nos ven siempre y nos mandan toda su buena vibra. Sí, Miguel Ángel Maldonado, aquí está, nos manda dos dolarotes, dice, saludos, Happy Memorial Day, gracias por la nota de Evi, o sea, de Ana Bárbara. De Ana Bárbara, claro que sí, que ya nos dijeron que en Río Verde aman a Ana Bárbara. Nació en Río Verde. En Río Verde. Ok. Sí, sí, sí. Y sí, en, esa, sí, sí. en ese video, este, obviamente todavía no se llamaba Ana Bárbara, se llamaba Altagracia. ¿no? Ah, que, obvio, que es un nombre Altagracia real. Ugalde. O sea, representó a su estado uh -huh. llamándose con su nombre real, Alta claro. Ugalde. Sí, luego ya le pusieron el nombre artístico de Ana, Ana Bárbara. ¿Quién, Ana ¿quién se lo pondría? Porque está re bonito. No sé, pero sí, es muy inteligente. ¿Quién se lo puso? Ana hizo, Bárbara. ¿no? Oye, Ana Bárbara. Eh, ale. Bárbara ¿no? eh, ale. La Queen Laura Bozo dice Juan Sánchez. ¡Ay, Ay está loco! Oh. ¡Ay, de veras! ¿Qué pasa? dice vete a, vete, a, vete a pedir perdón a la iglesia por andar diciendo esas cosas. <ríe> Ay, no. Saludos de ese Torreón, Rosita Guzmán, aquí cerquita, saludos, Torreón. Oye, está también como el otro día que, ay, que me dijeron que no soportan, que no, que, que les purga. ¿Qué? A uno que otro de cerebrado. Que, que les purga, que, que yo ¿Qué? me lleve bien con Rocío Sánchez Azuara. ¿Por qué? Pues me vale, que les siga purgando. Oye, pues así como la queen es la queen de las novelas, la Sánchez Azuara es la queen, es la de, los queen de, la, de, de los Los top top shows mexicanos y soporten y ni modo. Y que me llevo bien, pues sí me llevo bien. Y... Pa Patricia Vargas dice que entrevistan a Pedro Fernández para saber cómo, cómo lo trató Vicente. Él siempre ha dicho que lo trató re bonito. Por Pedro a... Fernández, sí. Por eso su apellido es Fernández. Por Vicente Homenaje. Y Pedro por Pedro Infante, ¿no? Entonces, si tanta gente lo quiso, porque también lo quiso mucha gente, Ana Gabriel. El mismo Pablo eh, Montero. Montero. Eran amigos. Hay una foto que subió Pablo Montero donde está. Eh, no me acuerdo si la subió Pablo Montero o, pa o el Potrillo. Mm. El caso es que están las está vicente muy joven está el papá de pablo montero está doña cuquita y está la mamá de pablo montero uh -huh. y las dos están embarazadas una de pablo montero y la otra del potrillo o sea son exactamente de la misma edad y convivían mucho por eso es que se, se sienten traicionados Exacto. que ya hemos dicho que igual es era su chamba pero pues también entendemos a la familia si estás viendo que él está interpretando a un vicente que este sucio, puerco, cochino, pues Ajá. dicen, ah, pues Pablo, va, ¿no? Sí. Pues sí, también. Que soy un ignorante que no me meta con la Virgen, dice Luna, y otras. Eh, Ay, perlas. Dios mío. Ya te vas. Ya vamos ya otra vas. vez. Ay, me, escucha no. gente inteligente, no te llamabas. Luna, Ay, no, no, no, sé no, qué no, más. no No, no, no, no, no. Con el producer no. Con el producer no. <risa> A ver, póngale en el chat, póngale en el chat esta frase. Con el producer no. No, no, no, pero estas personas no salió Porque en la misma YouTube Dijo, Ay, estás ya, ya. diciendo puras tontejadas No te voy a poner la tal? Laura, la más Y soporten, dice Augusto YouTube. Está loco, está loco Pablo Montero se fue por dinero y traicionó a Vicente Fernández Dice Mayra Curiel Pues miren ¿No leyó, sí. todo, no, no leyó todo el guión? ¿O, o, pues o no nada más sabemos, leyó los eh. primeros? ¿O cómo estuvo la cosa? No sabemos. Porque sí está muy fuerte lo que ha Hecho de Vicente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Que Derbez tiene 69. 69 a poco. Vivi Piñones, según Wikipedia, es del 61. Entonces, sí le lleva bastantes años. Uh -huh. Saludos desde la purísima Jalisco. Hola, Ricardo. Tim Laura dice Augusto. Es que Laura también tiene sus seguidores, por supuesto. Sí, claro, y luego por la casa la están queriendo mucho, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth Chapetón con el producer, ¿no? Oigan, ¿cómo andamos de likes? Esta a ver, tarde? ya llegamos a mil. Vamos, no, pero ya casito. Eh, este, tenemos 910. ¿Qué tal? Con el producer, no, gracias, gracias. No, no, no, soy ignorante. Ahora que me parezco a resortes. ¿A resortes? Ajá. No, ay, mamochita, ¿cómo decía resortes? <risa> ay, mamachita. ¿Eh? Okay. <ríe> Oigan, Galilea Montijo, fíjese que Galilea Montijo hizo una terrible confesión, terrible para ella, porque dice que fue muy doloroso que no pudo amamantar. Fíjate, que no pudo amamantar cuando fue mamá. Este, según yo ubico, como que tuvo problemas para embarazarse y todo, ¿no? Este. Y, y ya no tuvo más que uno, ¿no? O cuántos tiene? Tiene uno, nada más, tiene un hijo. Entonces, eh, ella dice que, que, que fue muy complicado y sobre todo. Fíjate que sí, a muchas señoras, a muchas mamás, eso las atormenta o las conflictúa mucho cuando no logran este, eh, poder amamantar y, a, a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Este, Mi mamá, fíjate que a nosotros, a lo, tanto a mi hermana como a mí, no nos pudo amamantar y sí como que le pesaba y decía me hubiera encantado, porque hay esta leyenda de que uh, si te amamantan como que creces con, con más defensas, <risa> ah, ¿sí? ¿no? Ay, pues Ajá. a mí no me amamantaron porque. Dicen que toda la, la cuestión de alergias, cuando vas al doctor, te preguntan si te amamantaron, si no, mm. cuando, porque según esto, a todos los que no, eh, no los amamantaron. Este tuvimos problema con alergias. Con yo. yo tenía dos, ahora entiendo yo tenía tos ferina, fíjate, del, ¿Qué es de, eso? De, de, de bebé, de la más fea, o de ¿sí? la horrible, horrible, horrible de bebé. Luego ya se me quedó Pero si sí te amantaron, amantar ¿Amamantaron amantar, amantar, amantar, amantar, amantar, no. o no? <risa> no. Ni a mi hermana. No, tío, ni a mi hermana. No, Entonces, los dos sufrimos de alergias. Los dos sufrimos de alergias. Pues más oiganme. Sí. Fíjate, ahora lo entiendo todo. Luego es que no sé muchas cosas de mi vida es un misterio. Ay Dios. Pero lo único que sé es que nací en el seguro nabolato ¿no? Ajá. Entonces, mi mamá casi se muere, yo creo que por eso no le caigo tan bien. Casi <risa> se muere en mi en mi alumbramiento, digamos. Okay. Y yo tan feliz que nací, pero luego no me dio pecho porque si no sería bien sano y ah, más y más alto. <risa> pues reclámale no, que le van de a dar tiempo? No, pobrecita. No, no. El que tiene que hacer, agarrar la onda soy yo. Producir tus sí. faranduleros te respaldamos, dice Luisito. Muchas gracias, Luisito. Pues sí, oigan, ¿quién, quién sabe quién se puso en ácidos? ¿no? Sí, en me muchachos. dijeron cosas bien feas. Pero sí. bueno, te digo, no salieron porque YouTube dijo, estás loca. Esto sí, no YouTube censura muchas cosas por sí solo, ¿no? Exacto. Sí. Dice, ay, no es cierto, Alex, mis tres hijos son alérgicos, dice el o oh, no. Ay, bueno, yo digo lo que dicen. Yo lo dije, dicen, hay muchas leyendas respecto a eso, ¿no? De que si no amamantas. Pero aparte, insisto, cuando yo fui con el doctor, me hicieron esas preguntas, ¿eh? Oye, pero bien viva la Galilea. Fue y tuvo al niño de Estados Unidos a Miami. ¿A poco? O sea, el niño ya tiene 10, 11 años. En 7 años ya la puede pedir. te dijo gringo? Ya la puede pedir como ciudadana o residente, ¿no? ¿Qué... Luego dice que... Le dio el posparto porque en Estados Unidos no dan tan fácilmente antidepresivos, ¿no? Uh -huh. Entonces ella estuvo varios días así... Allá hay medicamentos controlados. ¿hay entonces muchos? llega a México y va con su ginecólogo y le dice ¿No te dieron medicina? Sí. ¿Qué, ¿Qué les pasa? Entonces ya le dan medicina y entonces ya empezó a ver la vida de colores, según dice ella. Ah, ok. Mario Segura nos manda 50 estrellitas y dice Eugenio, tiene 60. Ok. Ah, entonces ya llegaron a la misma edad, tienen la misma edad, entonces. María Segura, perdón. Ay, yo. Eh, Maricel dice, Alexito, tu camisa me recuerda a los primeros efectos que hacía el Corel Draw <ríe> o el Photoshop. Ándale. ¿Sí es cierto. Es como de las películas de Mauricio Garcés, que del fondo era así Bien psicohélico. Ay, ay, ay. Yo con ustedes, chicos, que les valgan los comentarios negativos, dice Patricia García. Mira, Gerardo murguía in the house. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice muy buenas tardes, buen provecho, saludos y también a su público en el chat. Que el otro día nos decía el buen Gerardo que ya anda haciendo castings para un nuevo proyecto. No poco? nos dijo que. Porque debe ser supersticioso. Pero, ay, ay, pues, ay. ya hace falta en la tele, ¿no? Claro. Hace falta el buen Gerardo, hay que verlo. Con mi producer no se metan, dice Betsy Aguilera. Hola, Betsy, gracias. Y nos vemos a la salida todos. Órale. Todos María todos. también me entiende. Gracias. Charlie Preciado, Mapachito, dice: Hola, Todos los tenemos claros y oscuros. Pero en esta serie. Que dice mi es que charlie es, es autoridad de porque es de guadalajara en esta serie se enfocaron en los oscuros de, su, de Don vicente para creer para crear morbo ¿sí? es una serie muy amarillista honestamente o sea si sí es una serie muy amarillista no hay cualidades para ellos vicente fernández no tuvo cualidades todo lo están llevando al extremo es al final de cuentas una persona como lo dice charlie con sus oscuros con sus blancos con sus negros con sus medios con sus todo tipo de colores, ¿no? Eh, pero ahí lo ponen como solo, solo una cosa muy fea, ¿no? Sí. Dices, Aira, tu camisa es el sueño de, de Austin Power, ¡Austino poderoso! ¿Qué tal? Sí, es cierto. Es muy Almodovariana, ¿no? Así como sí. las películas de Almodovariana. Ay, oigan, ya le, me van a hacer ojo como a los niños. Oye, te tienes que comprar más camisas de esas porque. Ah, ¿Cómo dan comentarios? Oye, vamos con Laura Bozo. Vamos con Laura Bozo. ¿Qué resulta? Miren, es que hay todas versiones. Ahí les van todas las versiones, ¿ok? Sí, bueno, a ver. Primero dice: A ver, yo estaba viendo a Hugo Maldonado, que es reportero, estaba diciendo que en imagen le dieron permiso de una semana más de seguir en la casa de los famosos Ajá. eso es lo que dice él. luego hay otra persona oh, en eh, en el heraldo de méxico que dijo que tere marín es otra opción sí que tere marín es otra de las opciones para sustituir a laura y que laura se quede en la casa y que ya valió todo no sí por otra parte, y aquí va la exclusiva, nos hemos enterado también por otra fuente que Lili Brillanti puede ser otra opción. Ok. Ok. Lili Brillanti también está el nombre en la mesa. Ok. Así es como se va diciendo todo esto. También nos dijeron en el chat que Laura ya dijo que, que, que le dieron para pensar, ¿verdad? Que Laura que no. que si está, se Laura queda está. o se va. Uh -huh. Ahora, ¿qué le convendrá más? Yo digo que una demanda nunca está bien. Oh, no. Y seguro va a recibir una demanda si ella no sale de la casa de los famosos. La van a demandar en imagen televisión Pero no, entonces no habrá arreglo entre televisoras Que digan, oye, yo te mando a Laura y tú Digo que Laura se quede y entonces yo te mando a tres te la, Así como parecidas. la pelota, te la presto Es tuya Te doy tres canicas, pero tú me das cinco de las bonitas <risa> Entonces, ¿no? Pero para ver, ¿con quién intercambias a Laura Oso? A ver, quién? A ver, ¿a quién, tiene ¿A quién el, me mandas? En Telemundo <risa> <risa> sí. Bueno, entonces, a ver Entonces hay todas estas versiones Repito, Rewinds. Ajá. A ver, ahí está la opción de que se quede solo una semana más. Si decide quedarse más tiempo, que seguramente si se queda, va a llegar a la final y se va a enfrentar a Niurka La es... final épica. Ajá. Niurka contra... ¿Que eso sería épico. Uh -huh. Ok, si se queda, entonces la va a sustituir o Tere Marín de Monterrey uh -huh. o Lili Brillanti. Son los nombres que se empiezan a manejar. O sea, imagen ya se está preparando para la decisión de Laura y que la decisión de Laura sea, aquí me quedo y no me muevo. Pues de aquí a mañana tiene que anunciarlo como dijeron, ¿no? Ella. Pues se tiene que saber ya, porque a imagen también tendría que emitir un comunicado y decir, pues nuestra nueva conductora del talk show es Merengana o Perengana. ¿Qué creen? Laura no está, Laura se fue. Ajá, y no volverá. Exacto. ¿Qué va a pasar? Estamos con la duda. Vamos a estar en los. Ah, miren, para los que no ubican a Tere Marín, ahí se las va a poner. Miren, esa es a Tere, ver, Tere Marín, Marín. Tere Marín, Marín, Marín de Tere Marín Monterrey. Marín de de y, pues, Lili si la conocen, yo creo. Sí, pues, últimamente andaba vendiendo agua, ¿no es lo que. Sí, y, y fue una por Vida TV. Sirve este hablar, pues decir, hey, vendo agua, por aquí lo menos ando. aquí estoy, tómenme en cuenta y ya sonó su nombre, ¿no? Exactamente Perito G. Loreto nos manda super chat desde, desde Estados Unidos y, y nos manda corazones ¿cómo muchas no? gracias Ah Tere Marie, ya la ubiqué uh -huh. salía en Tere Marín Sí, sale en un programa de espectáculos. Yo te doy pecho, Producer 20 para acá en Francia. Ay, Dios mío. Allá <risa> okay. van a empezar de sucios otra no, vez. No, pues ya no, ya las defensas ya. Oye, Gerardo que Murguía que... dice Laura Flores que lo conduzca. Ay, Laura Flores está Laura ya muy Flores. padre. ¿eh? Y no le cambias el nombre. Yo la propuse. Ah, no, pero no para. ¿Y se seguiría llamando que pase Laura? Aparte Laura es muy buena conductora, acaba de estar en Confesiones, ¿no? ¿Te acuerdas? No, en este En la de No, no en las otras. En la claro. que dejó Sin sí, Teoría ajá ¿cómo se llamaba? Telenoveleando o algo así ay, Dios. y luego estuvo en la te acuerdas que estuvo en la rueda de la fortuna ay buenísima estuvo en la rueda de la fortuna que era Anastasia la que le hacía así a los la la los del cositas. pastelito y luego y condujo otra cosa ¿Hoy? no me acuerdo ah hoy claro que sí que me tocó verla aquí hoy en hoy. Juárez en vivo cómo no uh -huh. que Laura León Laura León no conduce o sí. sí, también, Laura León El tesoro de Laura, ¿no? Eh, Tere, Tere conducía casos de familia Dicen aquí Las cinco mejores fue la de Laura Flores Ándale, Las, cinco, las cinco, mejores. cinco mejores, muchas gracias por el dato Oigan, y luego que Pepillo Ay, Pepillo, cuánta mortificación Que se anda peleando primero Con Laura Zapata, ¿no? Porque le pone a algo así como de que ya Dios la recoja a Doña, Doña Eva, Eva claro. Y entonces Laura Zapata le dice ¿Y tú quién eres para decir que la vida... Ya se acabó de mi abuela, ¿no? Ajá, claro. Y si esto es vida o no es vida. Pepillo luego ya salió y total que dijo después Pepillo que Laura Zapata le mandó decir algo así como de, pues muérete tú, algo así, ¿Mm? muérete tú. Ah, Nada. sí, Laura Zapata. Ajá. Y entonces Laura Zapata ya lo desmintió y dijo que en lo absoluto, que no es cierto, que nunca le mandó un mensaje así. Pero bueno, Pepillo lo que también ya dijo es que ya, ya chupó faros, ¿Cómo? ya se va. Ya se va, amor. Que ya se va, que ya se va a retirar, que ya está cansado. Cumplió y que además, la televisión. que cuando se retire Jesús no vamos a volverle a ver ni el polvo. ¿A poco? No, que no va a volver a, a nada, a nada. O sea, retirado es retirado absoluto, según dice Pepillo Origel. ¿Cuántos años tiene Pepillo? Desconozco. que A ver, díganos cuántos años A ver, tiene? ¿cuántos años tiene Pepillo? Porque, pues, ah, a lo, bueno, mejor, pero a lo tiene... mejor si ya se quiere ir a, a, a disfrutar eh, el dinero Mira, que de Cher, ¿no? Cher, ¿sabes quién es Cher, no? Sí, claro, tiene setenta ¿no? y tantos y anda que baile, le que bailen en los conciertos y no baila despacito como doña Silvia. Mira. Y baila, le brinca bonito. López Tarso, don Ignacio López Tarso, estuvo ayer en la, en la obra de teatro de Chantal Andere. ¿Y ahí qué crees que dijo? dijo? Que a sus noventa y tenque años, casi cien no entiende por qué los productores no lo llaman, porque él quiere trabajar en televisión. Y aparte lúcido el señor, ¿no? Entonces yo digo, estas personas le están poniendo el ejemplo a, a, a Pepillo, pues de que no pare, que no, no pare, sigue. que no pare, sigue, sigue, sí, no. Pepillo, no seas... No pares, Loco. Pepillo, no pares. ¿Qué, qué, qué, ah, ¿qué que tal que ese... te conviertes en el conductor de espectáculos más longevo de este bueno, país? Bueno, es que aquí se dividen las opiniones: 74 años, 70 años, 85. No manches. No, 85, ¿no? no pues no. No manches. Chabelo, ¿no? no. Sí. Eh, bueno, 72, quién da más, quién da más. Me suena por ahí de los menos? 70. Al Empezando la década. 70, 70 bajos, ¿no? 70, 72. ¿Y ¿no? Pedrito cuántos tiene? Creo que Pedrito es menor. ¿A poco? Un año. Ah, bueno. Entonces, no pares, Pepillo. Te digo que, a ver, si Don López Tarso anda pidiendo chamba, ya casi llega a los 100, ¿no? Sí, casi llega. Si estás lúcido, si estás bien, si estás jovial, ¿no? No pares, Pepillo. Pues a lo mejor quiere ya irse por el mundo a vagar. Ay, no, no, no, no, no, no, que detengan eso, por favor detengan, es, me siento como cuando van a detener las telenovelas al que ya se va en el camión, ah. así que te acuerdas que ya se va del pueblo sí detengan a Pepillo yo corriendo en la central camionera deteniendo a Pepillo, qué así saludo. me siento qué emoción, leíste mi mensaje hola ya, a claro que sí ay ay ay, ah bueno. mira Alexio Corrol nos mandó otros 50 estrellitas, yo creo hola. que van a suplir como lo hizo Carmen Muñoz en el programa de Mimi y se quedará Tere Marín, Tere Marín Termarín. Teremarín Teremarín, bueno, pues ahí está la información del mundo del espectáculo, pero no paramos, ¿eh? Esto todavía no termina. Desatan controversia contra la casa de los famosos. Arremeten. Arremeten <coughs> en la casa de los famosos. A Vanessa Guzmán le dicen bigotona Dios y santo. se defiende. Y Verónica Castro eh, se burlan de ella, pero también responde. Regresamos en dos minutos Gracias Rita Bochetti por el Superchat que nos envió en verde Te mandamos un beso, no nos mandaste Hola, un mensajito, Rita. pero te queremos Regresamos en dos minutos a través Del canal Alejandro Zúñiga Teleno